Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia. Mi niña está en las últimas. Ven impón las manos sobre ella para que cure y viva. Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía doce años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás, entre la gente, le tocó el manto pensando, con solo tocar el manto curaré. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba, ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaban. ¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas, ¿Quién me ha tocado el manto? Él seguía mirando alrededor para ver a la gente que había hecho esto. La mujer se acercó asustada y temblorosa. Al comprender lo que había ocurrido, se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Él le dice, «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz». Y queda curada de tu enfermedad todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle tu hija se ha muerto para qué molestar más al maestro jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga no temas basta que tengas fe no permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentra el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos, y después de entrar les dijo, ¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña, y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo, Talita Kumi, que significa, contigo hablo niña, levántate, la niña se levantó inmediatamente, y echó a andar, tenía doce años, y quedaron fuera de sí, llenos de estupor, les insistió, que nadie se enterase, y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra de Dios, Gloria a ti, Señor Jesús. Oh no que el Señor te vuelva en su espíritu.